Show me what you really feel. ¡Hola amigos de Techcetera! Hoy estamos con Juan Maldonado. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Honor. Hola amigos de Techcetera, mi nombre es Juan Maldonado y soy el PR Manager de Honor Colombia. Perfecto Juan, usted tiene un montón de invitados el día de hoy, muéstrenos cuáles son. Bueno Felipe, hoy nos vinimos con todo y es que estamos en el lanzamiento del nuevo Honor Serie X. Son tres dispositivos que vamos a estar lanzando desde el 27 de abril y pues tenemos lo mejor para cada uno de los diferentes gustos. X8, este dispositivo bastante ligero, delgado y tiene un grosor de 7.45 milímetros, es un dispositivo con cuatro cámaras y que tiene una tecnología muy diferencial que nosotros llamamos RAM Turbo, ¿de qué se trata el RAM Turbo? el RAM Turbo se trata de una tecnología que nosotros la apoyamos de esa manera porque hace que extienda esa memoria RAM y de esa manera sean mucho más fluido tanto el consumo de las aplicaciones y así podamos ir entre ellas y sin, sin necesidad de que haya lag o se cierre en cada una de ellas. ¿Cómo lo vamos a probar? Y es que podemos abrir hasta 16 aplicaciones simultáneamente, hacer scroll dentro de ellas y no vamos a perder en ningún momento ni la, ni, ni, ni la rapidez de ese ejercicio ni tampoco el ejercicio que estamos haciendo previamente. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo en WhatsApp y voy a, a, a Instagram, posteo una foto y vuelvo, va a estar exactamente en el mismo punto donde lo dejé. No se me va a cerrar la aplicación. No se va a cerrar la aplicación y creo que esto lo podemos hacer de la mejor manera, especialmente en aplicaciones de video y de gaming. Entonces, estoy reproduciendo un video, alguien me escribe por WhatsApp, yo voy a WhatsApp, respondo y vuelvo, y este video va a estar exactamente en el mismo punto donde lo dejé, lo cual habla muy bien de nuestra tecnología. Seguramente han escuchado un poco de esta tecnología de la extensión de la RAM, el diferencial de esto desde Honor es que nosotros comprimimos esas aplicaciones en segundo, en segundo plano, que son aquellas que no, están, no estamos utilizando en primer plano, pero pues están todavía abiertas. Lo que hacemos es comprimirlas para guardarlas temporalmente en el almacenamiento y únicamente tomar, en el caso de la serie X, 8 para tomar únicamente 2 GB de RAM. Tal vez han visto que otras marcas toman más GB eh, y esto es... pues al, al, al final de, del día, pues no es tan beneficioso porque le estás quitando almacenamiento Que es tan importante porque todo el tiempo estamos grabando videos, imágenes de nuestros perros, de nuestros niños Lo cual, pues no queremos que, que le quitemos almacenamiento al dispositivo que es tan importante Eso se trata el X Recuérdenos por favor la composición, ¿cuánta RAM y cuánta ROM? Este es de 6 de RAM y 2 de ROM extendibles Perfecto y el procesador, que es algo que siempre nos preguntan. El procesador. Hay algo muy importante en cuanto al procesador de esta gama y es que tanto, tanto el X8 como el 7 y el 9 van a llegar con todos con Qualcomm y así estamos afianzando esa relación tan cercana que tenemos con Qualcomm. Pero lo importante de estos tres dispositivos es que los tres cuentan con un Snapdragon 680, que implica este gran, gran procesador que va a ser 25% más potente y va. a a consumir 12% menos energía. Así que mucho más potencia y mucho menos eh, consumo de energía. Fantástico. Ese fue el hermano de la mitad, ¿cierto? Sí, ese es el X8. Listo. Ahora, ¿con cuál seguimos? ¿El grande con el o el X7? pequeño? Seguimos con el X7, List. que es, es el hermano pequeño. Es como, vamos a hablar primero de las similitudes. Este, como estábamos hablando, comparte el mismo, el mismo procesador, el 680 de Snapdragon. Eh, también cuenta con la misma carga Honor Supercharge, que en tan solo 10 minutos es capaz de reproducir hasta 3 horas de video en streaming. Esas son las similitudes al igual que cuenta con cuatro cámaras, que si ustedes ya han consumido los videos de este canal, pues se parece mucho al Honor 50 en términos de, el, del, digamos, de la distribución del de diseño y pues de las cámaras. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias. Este es un poco, digamos que el diseño, el diseño es uno que, que cambia aquí, es, también tiene un diseño curvo y también lo que hacemos es que aquí la pantalla va a ser un poquito más pequeña en términos de que el, la relación cuerpo-pantalla va a ser de alrededor del 90%, así que pues disminuye un poquito más con relación al X8 lo cual nos salta al X9 que es este gran dispositivo que es básicamente la joya de la corona en términos de la serie X y es un dispositivo igualmente de, de cuatro cámaras que también cuenta con el procesador Snapdragon 680 pero entonces aquí hablamos de una pantalla más amplia tenemos una distribución de cuerpo pantalla de 94% para aquí para, para diferenciar un poco entre lo que es el X9 y el X8, hablamos de que este tiene el X9, tiene el 94 y este cuenta con 93.6%. Esto que implica que los biseles de este es mucho más delgado. Adicional a todo ello, pues contamos con, con una carga muchísimo más rápida, exactamente de 66 watts, que como ya conocen de nuestro Honor 50, pues es capaz de cargar en tan solo 20 minutos el 60% de, de esta carga. Entonces este, de eso se trata nuestra serie X de Honor, ya está disponible en tiendas desde el 27 de abril, y los invitamos a que la conozcan cada una de ellas y sobre todo se sorprendan de la tecnología de RAM Turbo, que es la que más nos sentimos orgullosos. Juan, otra pregunta que siempre nos hacen en TechCetera y es ¿cómo es la garantía con ustedes? Bueno, la garantía es directamente con la marca, puntualmente estos dispositivos van a tener 12 meses de garantía y se puede hacer por medios físicos, en, digamos que en los almacenes de cadena o los operadores donde se compró el dispositivo o por medio de, sea de nuestras redes sociales o la, también la, por medios telefónicos que es también nuestra hotline que nosotros manejamos fantástico fantástico eso porque los usuarios se van a sentir so soportados pregunta ¿qué hay dentro de la caja? bueno muy buena pregunta Desde, dentro de la caja viene evidentemente el dispositivo al igual que viene en la carcasa de cada uno de, de los de los productos el cargador tipo C que es el con el que viene tanto el 7 8 y 9 y más importante también los audífonos perfecto Desde muchas acá. gracias Juan a ustedes mil gracias